El origen de la palabra blog es cuanto menos interesante. Y creo que vale la pena hacer una pequeña explicación, quizá un poquitico más gráfica, para que quede un poquitico más claro también. A ver, originalmente el nombre de los blogs no es blogs. Originalmente nacen con el nombre de, voy a colocar acá, We web We blog. O sea, como weblog. Web Creo que sería correcto decir weblog. Y nace de la mezcla de la palabra web, de World Wide Web, del Internet, con la palabra log. Log significa diario en inglés. Finalmente optaron por la abreviación blog, que significa un diario en Internet. Diario en Internet. A ver acá. echarme un poco más y ahí creo que queda claro. Un poco de ahí nace el origen de la palabra blog. Para los cuando les pregunten de dónde nace blog, pues nace de weblog. Y no es más que un diario disponible en Internet.